¡Padioshik, qué tal soy Irma Pineda, poeta, visa o zapoteca de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. Nana agendarios tu bilutelayun, yun, si casirina rina la agabiniga la vacanda. Nua a gijela ligila de todo o gixe, ruluit tigi ikuga chindani Nua a le tiriche gedandara no usa, tigi nabacani na. Capachá u canesa se elu. lú. Cagnesti viej que castigia la gola de Salungi y estigendaviani. Ti gustet na nesa, nesa regedara noah. Sabe salir. Zuba lushpanguachi. Jugaba ni die la di pece. Ni bidispin nga kakanchose. Sagugne la di pegne. Iki uva di la di lu. Pagosián du lagui. Pesa la soledad de las madrugadas, como los párpados a medio sueño. Quiero encontrar tu cuerpo entre los hilos tejidos de la hamaca. Tu ausencia se vuelve un río contenido en mi garganta. Quiero que me nazca un grito para que llegue hasta las nubes y pedir a mis antiguos padres que bien guarden la marcha de mis pies. Repito las palabras de mi abuela frente a la piedra de la memoria para que recuerdes el camino de vuelta a mí. Te esperaré, sentada en la butaca de la tarde, contando las manchas en la piel del jaguar que esta estirpe me dio como padre. Rascaré las escamas del lagarto, para que te duela la piel cuando intentes olvidarnos. Mi vida, ¡Ni vida na la ruptoppa que chachi, la peña, pa' no ya a sondiá, ti nave mani uíni, ridunás y Mi abígita picanta la guía ludoviana, ni bilui la ave, pora cuca cuqui beciupa, punti pibecheta, te scela la Nya vida na laga chandani, chiva dugujana ve, tiguni cachin aranya, gibi jongi nsin ibeguna, viula paike ve, nenayeche guepe, tirini die lulari kitchi, guni cachin ibe, kupa chauwika. Nya vida, lugicinayeche kanaza, lunar topa ji, netigayo aiza, si jubinye. La abuela. Muchos años guarda mi abuela, quien recoge flores de mayo para ofrendar a los lagartos. En los días de fiesta bailazones para no olvidar el cortejo de las aves. Ella colgó los dientes en cada hilo de luz que le indicó que era tiempo de preparar el fogón, poner el maíz y amarrar las tortillas para que su hombre marchara al campo. Una abuela de vientre ancho. Diez hijos alumbró para cultivar la tierra, con una guirnalda en la cabeza se embriagó de alegría cuando la boda de sus hijas, pues la mancha de sangre en un paño blanco le gritó al pueblo que se guardaron bien. Una abuela que por las calles alegre va, con sus manos recoge el tiempo y cien años arrastra con los pies.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 Nisagiru Naluakizuganda Kugu Yalayun Neguni que Getsinne Soy la mujer tierra que rasgaste para depositar tu semilla Lavo mi cuerpo para ahuyentar el miedo Limpio las huellas de pétalo rojo sobre la tierna palma del petate No soy más la niña capullo Esperaba el día en que las manos de su amado la hicieran florecer. Te llevaste mi flor, soldado, sin piedad la arrancaste. Mis ramas no tuvieron fuerzas para detenerte. La lluvia de mis ojos no será suficiente para humedecer el suelo y hacer que mi flor renazca.